Hola qué tal soy Don Lu, si es la primera vez que vienes por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades en el vídeo de hoy os traigo una manualidad para navidad utilizando un tubo de cartón no os perdáis el final del vídeo porque es muy importante, hay ¿eh? una super sorpresa, empezamos Todos los materiales que voy a usar os los dejo como siempre abajo en la descripción con enlaces por si queréis conseguir alguno. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Para empezar necesitas un tubo de cartón, el mío es de papel higiénico. Tienes que aplastarlo como ves en el vídeo. Presiona con la uña si es necesario o con alguna plegadera. Y ahora con las tijeras voy a ir cortando tiras aproximadamente un centímetro. Esto da igual, lo puedes cortar un poco más ancho, un poco más estrecho, como quieras. Si ves que no eres capaz, puedes utilizar una regla y hacerte la línea. Una vez cortado todo el tubo, nos tiene que quedar algo así. Ahora voy a coger cada pieza y la voy a partir por la mitad. Voy a hacer lo mismo con todas las restantes. Y una vez hecho esto, vamos a volver a cortar por la mitad todas las piezas. Una vez cortadas todas las piezas, las vamos a guardar para después. Ahora voy a crear un fondo, utilizando una cartulina que mide 11 por 16. Voy a utilizar una tinta azul, porque quiero que sea como una especie de cielo. Y como siempre que me habéis visto utilizar estas tintas, pues simplemente hay que aplicarlas así haciendo movimientos circulares y ya está. Si no tienes tintas, pues puedes utilizar eh, acuarelas o puedes utilizar alguna cartulina azul, en fin. Esto es cuestión de adaptarse a lo que tengas por tu taller. A mí me gusta la tinta porque hacen un efecto súper chulo y ahora le voy a echar agua y veréis qué bonito queda. Es muy importante que apliquéis la tinta poco a poco. Es mejor echar poquito que mucho porque, por ejemplo, habéis visto que a mí arriba, como ahora mismo estoy disimulando un poco porque he tenido un poco de mancha ahí, pero vamos, que no pasa nada porque quedará también muy bonito. Una vez que me gusta el resultado del fondo, voy a salpicar un poco de agua utilizando este pulverizador. Voy a echar una gotita y como la tinta reacciona al agua, pues ahora cuando ponga encima que voy a poner un papel de cocina Voy a secar las gotas, ¿veis? Y queda un efecto como de copo de nieve A mí me encanta Ahora con el rotulador blanco voy a hacer como otros copitos así en plan estrella Es muy fácil, simplemente tienes que hacer tres líneas así como en forma de cruces y ya está ahora voy a formar un muro de ladrillo utilizando la pistola de silicona y los trozos de cartón que hemos cortado antes voy a ir pegando un ladrillo al lado del otro dejando una separación aproximadamente de un milímetro o así veis la segunda fila la voy a colocar a distinta altura para que no coincidan con las líneas de abajo y también la tienes que dejar a una distancia de aproximadamente un milímetro para que se vea como el efecto del cemento. Voy a colocar solo tres filas de ladrillo. La tercera como veis pues tampoco la he hecho coincidir con la segunda. Una vez que he pegado las tres filas voy a recortar por la parte trasera lo que sobra. ¿Veis? Nos tiene que quedar algo así. Ahora con estos tres lápices con tonos marrones voy a darle la sombra a los ladrillos. Esto no hace falta saber dibujar, simplemente le vamos dando un poco de color con cada lápiz y verás que el resultado es súper chulo. Mientras termino esto, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme, sobre todo por Instagram, donde te enseño lo que estoy haciendo cada día y así está al oro de todas las exclusivas. Y muy importante, si haces alguna de mis manualidades, por favor, mándame una foto o etiquétame en tus redes que me hará muchísima ilusión. Una vez que he terminado los ladrillos, me quedan así. Voy a darle un poco de luz con el rotulador blanco. Ahora voy a estampar unos sellitos que tenía por el taller, en este caso he elegido estos cerditos utilizando mi base para estampar de artemio que ya sabéis que os he dicho muchas veces que me encanta porque es que es genial. Voy a utilizar la tinta archival y voy a estampar. Ya sabéis que esta base nos permite estampar varias veces por si a la primera no sale bien como nos suele pasar con la base de metacrilato pues aquí no tenéis problema, podéis estampar todas las veces que queráis. Abajo os dejo el enlace por si queréis comprarla, es bastante económica. Y si os gusta hacer cositas con sellos, pues os viene fenomenal. Una vez que he estampado los sellos, pues los voy a pintar utilizando unos simples lápices de color. O sea que cualquiera tiene en casa lápices de colores, no me puede decir, dos es que no tengo lápices de colores? Lápices de colores sí. Otra herramienta y otros tractos que saco, lo puedo entender que no tengáis, pero lápices de colores todo el mundo tiene y si no puedes pintarlo con rotuladores con cera lo que tengáis por casa lo que estoy haciendo pues como veis es, mmm, el contorno un poco más oscuro y después voy a difuminar el rosa eh, más clarito yo estoy utilizando cerditos pero puede usar el diseño que tengas por casa porque seguramente que tengamos un montón de sellos en casa que no utilizamos yo por lo menos tengo un montón y algunos ni lo uso seguro que os pasa más de uno porque yo os conozco y sé que soy tan enfermo de comprar cosas como yo le voy a hacer unos coloretas también con lápiz rojo y el corazón pues lo voy a pintar con rotulados para que sea un rojo más potente le voy a dejar un circulito blanco para que sea como el brillo y una vez que he terminado de pintar los sellos pues los voy a recortar cuando pintamos a ellos pues hay que recortarlos con un margen de aproximadamente un milímetro así para que no cortemos la línea negra porque si no sería un rollo y atropeamos el trabajo y tenemos que volver a hacerlo. ¿Veis? Con mucho cuidado se recorta perfectamente. Tenéis que utilizar eso sí, unas tijeras pues, que sean de precisión de estas para trabajos como estos delicados. ¿Veis? Y así quedan los dos cerditos. Ahora los voy a pegar con silicona fría en la tarjeta. Los voy a poner encima del muro de ladrillo. Para darle el toque navideño voy a utilizar un trozo de cartulina que me ha sobrado de otro álbum que he hecho. Y le voy a hacer un gorro de Papá Noel. Como veis es súper fácil y con este truquito podéis transformar cualquier sello que tengáis en vuestra casa en un sello para Navidad. Le ponéis un gorrito de Papá Noel y andando. Ya tenemos unos cerditos navideños cualquier animal se puede volver navideño si le ponéis un gorro de papá noel aquí he hecho un circulito con la perforadora y le pego a la bola y voy a hacer lo mismo con el segundo cerdito el triángulo la parte blanca y el circulito y ya tenemos a los dos cerditos totalmente tuneados de navidad Para hacer el sentimiento de la tarjeta voy a utilizar otra de mis maquinitas que para mí es mmm, genial porque podéis poner todas las palabras que queráis Que es la World Punch Boar Además ahora creo que estaba rebajada por el tema del Black Friday o no sé abajo os dejo el enlace por si queréis aprovechar y la podéis comprar Ya os digo que para mí es mmm, una máquina súper útil porque podéis poner lo que queráis Palabras de cumpleaños, de navidad, de bautizo, el nombre de los niños, en fin, lo que queráis Mirad qué chulo queda. Y esta herramienta la tenía de pequeño yo y me recuerda cuando yo era pequeño, que ponía el nombre siempre en mis libretas del colegio. Además, esta herramienta la pueden utilizar los niños sin ningún problema. Y la verdad que seguro que les encanta. Porque ya os digo que yo cuando era pequeño en el colegio, todos mis libros y mis libretas los ponía con, con esta etiquetadura. Simplemente hay que girar, colocamos la letra que queremos apretamos el gatillo como si fuera una pistola y ya está cuando terminamos le damos la tecla de las tijeras y listo así de fácil tenemos ya la palabra navidad el truco que he comentado varias veces para que las letras queden en el centro cuando utilizamos la World Punch board es que tenemos que cortar la cartulina a 1,6 centímetros y así queda en el centro pero esto depende del diseño que quieras hacer porque si quieres la cartulina un poco más grande pues no hace falta que la corte a 1,6 centímetros. como yo quiero las letras blancas pues voy a ponerle un poco de silicona fría por detrás y voy a pegar la tira con la palabra feliz en una cartulina blanca una vez que la he pegado la voy a recortar y así por pues resaltan más las letras la voy a pegar aquí y voy a recortar lo que sobra por la parte trasera. Ahora voy a pegar la palabra navidad. Que estas cintas tienen adhesivo, pero como yo no me fío mucho, pues le voy a echar un poco de pegamento y así me aseguro de que no se va a despegar. La coloco aquí un poco hacia la derecha. Ya tenemos nuestro feliz Navidad. ¿Veis? Ahora voy a hacer unos cuantos copos de nieve con mi perforadora y goma Eva de purpurina blanca. Me habéis preguntado un montón de veces que, que era el FOMI, la goma Eva. Es que en cada país se llama de una forma. ¿Cómo se llama en tu país? Déjamelo abajo en los comentarios que me quiero enterar. Yo sé que es goma Eva, FOMI, microporoso, creo que se llama también. No sé. La base de la tarjeta la voy a hacer con una cartulina que mide 23 x 17 centímetros. la voy a doblar por la mitad y voy a pegar encima los cerditos dejando un margen de unos 2 o 3 milímetros. Estoy utilizando silicona fría porque aparte de que no arruga el papel, este pegamento nos permite mover la pieza un poco si vemos que está torcida o lo que sea, con la silicona caliente ya sabéis que eso es imposible. Y una vez pegado a nuestro cerdito, pues ya está. Lo único que te queda es poner un mensaje bonito dentro y mandarle esta tarjeta a alguien muy especial. Y ahora llega la sorpresa de lunático y es que os quiero regalar estas 10 tarjetas que he hecho durante toda esta semana. Participar es muy fácil, solo tienes que seguir dos pasos. El primero es que me sigas en Instagram y el segundo es que me dejes un comentario en la foto de la tarjeta que te gusta etiquetando a dos amigos. Podéis dejar todos los comentarios que queráis, participar en todas las tarjetas y recordad que tenéis de plazo hasta el día 11 de diciembre. El 12 de diciembre saldrán los ganadores en la historia de mi Instagram, así que muy atentos. Y ahora vamos a ver las tarjetas. La primera es esta que hice de los elfos de Papá Noel, que no digáis que no mola. La número 2 es esta con el reno y el árbol de Navidad. La número 3 es esta con el gatito y la galleta. La número 4 es esta con el muñeco de nieve y el reno. La número 5 es esta con la niña que es ayudante de Papá Noel con todos los regalos en las bolsas. La 6 es Papá Noel y Mamá Noel. La 7 es es esta niña que está jugando con la nieve en el bosque la 8 la niña esquimal con su amigo el pingüino la 9 los angelitos Y la número 10 que es la que hemos hecho hoy en el vídeo de los cerditos. Espero que participéis muchos porque me hace ilusión regalaros algo hecho por mí. Y no olvidéis dejarme un comentario aquí abajo diciendo qué tarjeta ha sido vuestra favorita del número 1 a la 10. Ahora en pantalla os dejo otra idea de navidad que seguro que os gustan. Nos vemos muy pronto. Chao.